En esta ocasión vamos a explicar cómo insertar un complemento, un plugin, perdón, no es complemento, un plugin que nos permita poder hacer enlaces a los diferentes videos que en nuestro repositorio del sitio de nuestro sitio web podemos tener o al repositorio de videos de YouTube. Es un, un, un plugin muy sencillo, muy simple. Vamos a mirar cómo funciona el inicialmente, observen ustedes, yo previamente ya he hecho el ejemplo, aquí tenemos un he insertado inicialmente, he creado inicialmente un menú llamado mis videos, un enlace del menú que se llame Bailando bachata y voy a dar clic en él, inmediatamente me lleva a un espacio donde podemos observar el vídeo, ¿Sí? este vídeo lo, lo podemos, podemos configurar su tamaño, observen ustedes que si yo doy aquí a clic, inmediatamente el video se ejecuta. Es importante tener en cuenta que este video eh, debe tener permisos de insertación a otros sitios, si no tiene permisos de insertación a otros sitios, pues eh, no va a ser posible poderlo insertar y cuando lo ejecutemos me va a decir que ese video no tiene permisos eso sencillamente es uno de los pequeños problemas que, que debamos tener con los vídeos entonces por el momento esta es una muestra de cómo podemos nosotros insertar vídeos vamos a mirar cómo lo hacemos en primera instancia lo que debemos de hacer es ir al sitio de Joomla al sitio extensiones punto punto el sitio oficial de Joomla para ubicar el plugin que necesitamos eh, instalar en nuestro sitio web. Entonces, una vez ubicados en el, en el sitio de extensiones.yulna.org, aquí nos está mostrando todas las categorías de los complementos, de los plugins que tiene Yulna. Vamos a buscar dentro de esa lista eh, la opción multimedia, damos clic ahí, en multimedia. Dentro de Multimedia vamos a, eh, a escoger la opción Multimedia Player y dentro de la opción Multimedia Player vamos a ubicarnos en Videos Player y Gallery esta, esta opción es la que nos va a mostrar los diferentes plugins o complementos que en este momento tiene el sitio oficial de Joomla para nosotros poder insertar o poder hacer enlaces a nivel de videos, de audios, de todos los elementos de multimedia que nosotros en un momento podamos tener. Aquí existe el listado, se ven ustedes, nos está ocupando tres, eh, dos, dos, dos páginas: JW Player Advanced, eh, J, eh, SJ Video Player, All Video Share, eh, HD Web Player. H videos share eh, S media stream. Cada uno de estos videos, sencillamente vamos a buscar un video que les voy a recomendar. Y este video debe tener, creo yo, debe tener el mayor número de bajadas. Vamos a mirar este JW Player tiene 52. Este tiene 7 apenas. Este tiene 50 review Este tiene 10 29 29 ¿sí? bajadas. Eh, es, ese trip media stream tiene 11 review eh, este tiene 9 este tiene 54 este tiene 13 vídeos tiene 259 este es el que estamos buscando nosotros si ¿sí? una nueva versión 4.5 ahora compatible con Joomla 1.5 2.5 y 3 punto, todas las versiones de 3.0 de Yula, ¿Sí? Me parece que este es el video que más, eh, más aceptación ha tenido en la comunidad Joomla. este es de 33 y este de 25. Entonces, este es el que nosotros debemos de bajar, por lo tanto vamos a dar clic aquí. ¿sí? Para que nos lleve al sitio eh, donde podemos nosotros bajar el Joomla. Aquí aparece la explicación de cómo, eh, cómo se usa, cómo se inserta. ¿sí? Eh, está, este sitio está en inglés. Por tal motivo, su explicación o su documentación eh, les, eh, yo les he buscado un sitio que es este edu.jccm.es y una 1.5 ¿sí? está todo el, todo el enlace y aquí en español nos está explicando eh, la manera como se utiliza el, se utiliza el, el plugin. Entonces, eh, Pueden tener en cuenta, aquí voy a dejar un rato un, un momentico el video para que ustedes puedan tomar atenta nota de esta dirección. Entonces, volviendo al plugin del sitio oficial de Joomla, entonces aquí me dice yun, eh, poderlo bajar. Doy clic ahí para bajarlo. Ese, ese plugin me lleva al sitio que en este momento ofre, ofrece oferta el, el plugin, que es Joomla Words, y doy clic aquí inmediatamente me lleva al final de la página, donde me dice que las versiones habilitadas eh, son estas. Eh, Junla, que, perdón, El plugin versión 4.5.0 para Joomla 1.5, la 4.5.0 también para Joomla 1.2.5 y para la versión 3.0. En este caso necesitamos es esta y por lo tanto doy clic ahí. En este momento me aparece el plugin de Joomla, old videos, la versión, sencillamente le digo aceptar, busco dónde voy a guardarlo, en este caso vamos a guardarlo donde siempre hemos guardado todos los componentes y todo el material que hace referencia a lo que es Joomla. En este caso tenemos aquí componentes y plugins, en la versión 2.5 y aquí lo tenemos, ya previamente yo lo había bajado si sí, el plugin jw All videos versión 4.0 entonces al dar clic aquí pues sencillamente se reemplaza entonces en este caso quería que, que ustedes observaran esto es importante también me gustaría que ustedes observaran esta parte eh, de, de la página que les estoy recomendando que está en español ¿sí? es una página que tiene un tutorial este, usted da clic aquí e inmediatamente te lleva a un video donde puedes observar cómo se baja, cómo se instala y cómo se aplica eh, el plugin que en este momento hacemos referencia en, otras, eh, en otra situación lo que estoy diciendo es que lo mismo que se está, que explica este video pues lo estamos explicando nosotros en este momento entonces sin embargo si de pronto me queda haciendo falta algún elemento pues ustedes podrán complementarlo con viendo este video en esta dirección que previamente les he comentado. Listo. Una vez que he bajado el video, que he bajado el plugin, perdón, pues sencillamente ahora voy al, al sitio, al sitio que nosotros hemos venido trabajando. Está en el, en el C, ¿sí? en www y el sitio que nosotros hemos venido trabajando es este. Entonces, sí, sitio eh, 2014-01-17. Por lo tanto, entonces vamos a tratar de editar el sitio para poderlo eh, copiar. Entonces no nos, no nos permite. Entonces, por lo tanto, voy al, al, al navegador y sencillamente le digo localhost. Sitio 2014 que es el que en este momento tenemos. Observen ustedes aquí para que nos haga el enlace y poder observar cómo hacemos la instalación. Este es el sitio que hemos venido trabajando. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este sitio? Vamos en este módulo vamos a insert, vamos a crear un menú dentro de ese menú vamos a crear un enlace y ese enlace nos va a llevar a un artículo en el cual al interior del artículo vamos a insertar el módulo vamos a insertar el vídeo o hacer el enlace del vídeo para eso necesitamos lo primero que debemos de hacer es eh, insert, eh, instalar el plugin que acabamos de bajar entonces en este caso voy a ir entonces al administrador entonces le digo administrator lo tengo de este sitio para poder ingresar y poder instalar el plugin, le digo admin como usuario. La contraseña ya la conocemos todos, es la misma. Y ya en este caso, pues sencillamente eh, hemos entrado al backend del sitio como tal. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a instalar el plugin. Entonces voy a extensiones, gestor de extensiones. Le digo examinar y aquí tengo el plugin que me va a permitir poder enlazar videos. Este es, le digo abrir, le digo subir e instalar y empieza el proceso de eh, descompresión y posteriormente de instalación. Aquí me está diciendo que acaba de instalar completamente, satisfactoriamente, el plugin, observen ustedes. ¿sí? Ahora, eh, para eso, pues sencillamente voy a extensiones y le digo gestor de plugin. ¿sí? Recuerden ustedes que este es un plugin, por lo tanto voy a ir al gestor de plugin. Doy clic aquí para analizarlo y poderlo eh, activar como tal. Entonces, eh, voy a buscar esto en el, el listado de los plugins que en este momento en el sitio están. Y aquí está, All Videos. Este es el plugin que acabamos de instalar. Doy clic ahí para entrar en la configuración de él. el plugin en este momento está desactivado, mire, su estatus está desactivado, por lo tanto entonces hay que activarlo ¿sí? de acceso público y esta es la configuración al lado derecho las opciones básicas de los videos observen ustedes que por defecto él me trae un, los enlaces cuando yo vaya a hacer en, a enlazar un video el tamaño de los videos va a ser de 400 o 300, esto yo lo puedo yo lo puedo modificar de acuerdo a mi necesidad, además de eso, si necesito guardar un video eh, que quede localizado en el ambiente servidor local o en el ambiente servidor remoto, donde lo debo guardar, lo debo guardar en la carpeta imágenes. Si ¿sí? en la carpeta videos, este sería la ruta o el pad donde eh, el plugin ha de buscar todos los vídeos que en un momento dado yo guarde en mi repositorio, como tal. De resto están todas las configuraciones. ¿sí? Eh, lo mismo los parámetros para el audio. Observen ustedes. Y cada uno de estos elementos que en algún momento lo podemos configurar. Lo, lo más importante era es que el estatus del, del plugin está desactivado. Ya lo acabamos de activar y le decimos guardar y cerrar. Listo. Una vez que hemos hecho eso, ahora sí vamos a entrar a hacer el hacer video. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer un artículo que nos permita a nosotros poder insertar el video entonces eh, voy al menú al menú de contenido le digo gestor de artículos le voy a decir nuevo voy a crear un nuevo artículo ya que me dice el título sí entonces vamos a decirle eh, por ejemplo aprendiendo aprendiendo a bailar bachata este va a ser el, el, el título de nuestro artículo sí eh, categoría datos de ejemplo de artículo lo podemos dejar ahí si no tenemos ninguna como no hemos creado ninguna categoría dejemos los datos de ejemplo de artículo, no hay problema Aquí en opciones de publicación, creado por ¿sí? el, el usuario, el único usuario que en este momento tenemos es el superusuario, por tal motivo, eh, esa sería la opción. Creado por el alias, la fecha de la creación, fecha de publicación, si yo quiero definir que en una fecha determinada se publique este artículo, y la fecha de, de, de finalización del artículo. En la parte, recuerden que usted esto es un contenido, aquí vamos a introducir, vamos a introducir un texto que nos diga por ejemplo, aquí yo ya previamente yo he definido ¿sí? eh, vamos a conocer vamos a dejar un, un ejemplo aquí que diga este es un ejemplo de cómo enlazar un video del repositorio de youtube ¿Cómo se hace el enlace? Pues sencillamente la, eh, la codificación que nos permite a nosotros abrir y cerrar llaves. Observen ustedes. Aquí. Y en, en este le digo YouTube. Abro el enlace. ¿Sí? Y lo cierro. Enlace YouTube. Haga de cuenta como si estuviéramos trabajando las eh, marcas de, de HTML. ¿Sí? Aquí está y dentro de esas llaves voy a colocarle el enlace del video, aquí ya lo tengo yo previamente ya lo tenía este es el video, el enlace del video ¿Sí? recuerden ustedes que todo video vamos a mirar un ejemplo todo, todo video vamos a mirar un ejemplo aquí metámonos a Youtube para que nos muestre un video tiene un tiene un enlace que es el que nos permite nosotros conocer por ejemplo aquí está en YouTube y miremos un enlace rápidamente por ejemplo eh, Shakira no puede recordar este ¿saben ¿Ustedes, ustedes que este video de Shakira en, lo, en su último su último disco hace referencia hace referencia vamos aquí, hace referencia a un código de enlace, es este este código de enlace es el que yo estoy copiando y insertando en el código del sitio para que ustedes puedan observar, observen ustedes este código ¿sí? que es el código de enlace del video que yo quiero observar, listo una vez que yo he hecho eso, sencillamente entonces voy y digo eh, guardar y cerrar y ya hice el artículo. ¿sí? Ya hice el artículo aquí. Aquí ya está el artículo. ¿sí? Como este es el listado de todos los artículos, pues sencillamente si yo lo quiero buscar, pues lo busco por fecha. Recuerden ustedes que es el último artículo que yo en este caso de hecho está en forma eh, ascendente, yo le digo no, muéstremelo en forma descendente las fechas de todos los artículos. Entonces me va a mostrar el último artículo hecho, que he hecho en febrero 7 del 2014, aprendiendo a bailar bachata. Aquí está. Listo, una vez que ya he hecho el artículo, entonces voy a, ahora sí vamos a crear el menú. Entonces me voy al gestor de menús, ¿sí? Y le digo añadir un nuevo menú. Entonces vamos a añadir un nuevo menú. ¿Cómo se va a llamar ese menú? Le va a llamar mis videos. Aquí, así le voy a llamar mis videos. Aquí le doy un, el tipo de menú, le digo videos, ¿sí? y hago una descripción, entonces en este menú, por ejemplo, en este menú, ¿sí? estarán los videos de mi, de mi grupo, de mi grupo de clases, digámoslo así, haciendo orientación siempre a la educación, listo, aquí están mis videos, entonces sencillamente le digo guardar y cerrar, ¿qué he creado ahí? he creado el menú principal ¿cuál es el menú principal en este caso? vamos a mirarlo para que ustedes observen si, ¿sí? eh, vamos a, a este donde está donde no, no la tenemos aquí, entonces vamos a mirar el sitio el sitio ejecutado y en este caso lo que voy a hacer en este caso es este un video, un menú como este, sobre Joomla, este sitio, vamos a crear un, un menú igualito a este, ¿sí? pero solamente con opción, listo, entonces ya lo he creado aquí está mis videos observen ustedes de tipo menú videos en la parte derecha me dice añadir un módulo para este sitio yo quiero este este menú lo quiero añadir aquí en la parte superior de joomla por lo tanto este sobre joomla este sitio formulario de acceso estos menús están ubicados en un módulo ¿sí? y yo quisiera conocer ¿cuál, en qué posición ese módulo es, entonces para tal motivo para eso voy para conocer la posición del módulo voy al gestor de módulos y me encuentro por ejemplo vamos a ubicarnos aquí en este es este es el gestor de módulos correcto vamos a la siguiente página a ver que no encuentro, no encuentro algunos elementos aquí. Y vamos a decir aquí está. Miren, observen ustedes que aquí dice eh, menú principal. Miren, menú principal, menú del usuario, sobre Yunla. Esos son los menús. Sobre Joomla, este sitio, formulario, este sitio está. Este sitio está en el módulo número. Este sitio está en, en el módulo de la posición número 7. Sobre Joomla, vamos a mirar a sobre Yunla. Eh, que, están en, en la, en la, ah, que está sobre Joomla también está en la posición del módulo número 7 por lo tanto entonces nuestro menú lo queremos posicionar lo vamos a posicionarlo en el módulo número 7 en este caso como ya lo hemos creado mis videos, observen ustedes aquí doy clic aquí en mis videos sí y voy a posicionarlo allá. Bueno, entonces me fui directamente a mi video, no voy a mirar aquí para que me muestre el listado de los menús que él tiene. Aquí está el listado de los menús. Y aquí está el menú que hemos creado previamente, mis videos. Aquí me dice añadir un módulo para este tipo de menú. Entonces, voy, doy clic aquí porque voy a añadir un módulo. ¿Qué módulo voy a añadir? Pues el, el módulo número 7, que es el que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Entonces, gestor de módulos, título. Entonces le vamos a llamar, le vamos a llamar por ejemplo eh, mis videos, ¿sí? en este caso le voy a llamar mis videos y me dice seleccione la posición donde va a ir este este, este, este espacio. Entonces, le voy a decir ya previamente yo conociéndolo, ¿sí? aquí lo tengo, lo voy a ubicar en el menú número 7, que es el que nos corresponde a nosotros. Previamente, conociendo también qué plantilla estoy trabajando. En este caso, estoy trabajando la plantilla BIS20. Entonces, busquémoslo sin afanes. Aquí está Posición número 7, que es el módulo 7, donde maneja el, a la izquierda los menús. Y mi plantilla es BIS20, posición 7. Entonces, doy clic aquí. Y ya he, definido, ya he definido la posición de mi módulo. ¿sí? Observen ustedes que le digo guardar y cerrar y vamos a mirar vamos a mirar la ejecución del módulo. una vez que ya lo ha hecho voy a mirar acá ¿sí? le digo eh, actualizar y aquí vamos a mirar mm, no nos aparece todavía bueno no hay problema vamos a crearle entonces el enlace el enlace a ese, a ese menú ¿Sí? listo entonces voy nuevamente ahora sí al mm, al menú de mis videos, aquí está, y le voy a decir añadir, bueno, no hay problema, aquí estoy en el gestor de menús, elemento del menú, ¿cómo se llama ese elemento del menú? Pues se llama eh, mis videos, a ese mis videos voy a crearle un enlace, entonces voy a decirle nuevo, ¿sí? lo como que lo hice muy rápido, entonces nuevamente vuelvo, Mire, gestor de menús, me voy por aquí o me voy por acá, por cualquiera de los dos, entonces voy a gestor de menú el menú ustedes, aquí estoy en el listado de todos los menús. Voy al menú que he creado, mis videos, doy clic aquí para insertar un enlace. Listo, nuevamente vuelvo al sitio que previamente habíamos que habíamos visto. Ahora le digo un nuevo, voy a crear un enlace en ese menú, le digo nuevo y aquí el tipo de elemento del menú. ¿Sí? Entonces, ese, ese enlace va a hacer referencia a un artículo. ¿A un artículo qué? A un artículo simple. ¿Ya? Aquí nos va a aparecer un artículo simple. ¿Listo? Tipo de menú. Título del menú. Entonces, vamos a ver cómo, cómo bailar bachata. Bachata. Listo. Ahí está. Cómo bailar bachata. Estatus publicado. Acceso público. ¿Sí? y ahora me dice selecciona el artículo pues eh, vamos a seleccionar el artículo que inicialmente habíamos creado en el cual hicimos el enlace al video entonces eh, vamos para, para ubicarlo rápidamente vamos a ubicarlo por fecha última fecha de creación y aquí lo tenemos aprendiendo a bailar bachata este es el video ¿sí? y le digo guardar y cerrar listo ya lo tenemos ya el estatus está publicado cómo bailar bachata ya en este caso todo está hecho ahora voy a inicio le digo eh, eh, actualizar y aquí está observen ustedes me dicen mis videos cómo bailar bachata ¿Sí? ahora si yo estoy en el inicio del, del sitio ahora le digo clic aquí y me debe llevar al artículo observen ustedes aquí está el artículo ¿Sí? Y aquí debo de tener un error porque no me hizo el en enlace adecuadamente. Ah, aquí está el error, miren. Aquí está el error que dice YouTube. Y no es YouTube, sino YouTube. Entonces vuelvo nuevamente al artículo. ¿Para qué? Voy al artículo, gestor de artículos, para corregir ese error y poder hacer el enlace adecuadamente. Entonces, ¿cómo bailar bachata? Aquí está, lo tenemos. Doy clic ahí al interior de él. y voy a corregir su contenido entonces aquí lo tengo YouTube no es YouTube sino YouTube así YouTube este es el enlace y le digo aplicar le voy a aplicar no me salgo todavía para mirar a ver si de pronto me compila y me ejecuta adecuadamente ya lo ya lo modifiqué ahora sí nuevamente eh, doy F5 o actualizar el sitio para que me lo muestre aquí está ¿sí? nuevamente voy a inicio vamos a mirar voy a inicio el sitio aquí tengo el menú que he creado el enlace como bailar bachata me lleva al enlace del video en YouTube ¿sí? y aquí ya lo puedo ejecutar vamos a mirar si se ejecuta adecuadamente listo ah bueno Aquí ya podemos observar a Vivi Rodríguez bailando bachata, es una mujer espectacular bailando ella, y con esto podemos eh, observar la manera de cómo crear un nuevo video, cómo crear, perdón, cómo crear un nuevo menú, eh, un enlace del menú, cómo crear un artículo y principalmente la instalación del plugin all videos que es el que me permite hacer los enlaces a los videos. Espero que con esta explicación se haya aclarado esa parte. Eh, nos vemos en una próxima.